Este sábado, este sábado, este sábado, este sábado... 2 de, de la tarde. Este sábado continúan las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales. Estadio Quincho Barquero de Paraíso Quincho Barquero de Paraíso Comité Cantonal de Deportes de Cartago Se enfrenta al Comité Cantonal de Deportes de Turrialba En la categoría U17 Vívalo, disfrútelo Únicamente aquí en tvcd Deportiva TV... En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.